2 Corintios 2 Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza Porque si yo os causo tristeza ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice Para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar Confiado en que mi gozo es el de todos vosotros Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón Os escribí con muchas lágrimas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 para estos, ciertamente, olor de muerte para muerte, y para aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Primer libro de Samuel, capítulo 24